I apologize on Gracias. Me... Bien, espero poder eh, cubrir los aspectos que quería dar. yo. quiero darles la, la, la visión de Eurochild sobre la garantía infantil y los derechos de la infancia en Europa y qué, qué es lo, cuáles son los Cambios que pueden suponer esta garantía infantil, cambios para mejorar en la vida de los niños, que guarda relación con lo que han mencionado tanto Alicia como Violeta. Como sabemos que hay muchos niños viviendo en situación de pobreza en todo el mundo, es una situación que tiene un impacto muy grave en la vida de las personas en todo el planeta. Pero si nos si centramos en los intervalos de edad que nos dan las estadísticas sobre cuántas personas que viven en situación de pobreza hay más niños bajo los 18 es decir en el rango de 0 a 18 es mucho más mayor el número de personas es decir son el colectivo más impactado dentro del más afectado en la Unión Europea y todos los países de Europa tienen niños y niñas en situación y en riesgo no importa cuál sea su PIB o son los sistemas de protección al menos uno adecuado a niños en la Unión Europea se enfrentan al riesgo de pobreza y exclusión social y las nuevas estadísticas publicadas en por Eurostat en 2020 muestran un incremento del 2% en promedio europeo. Así que si, nos pensamos, si pensamos en los 5 millones de niños que queremos sacar de la situación de pobreza, ese es el objetivo, ya tenemos un incremento del 2% con respecto a 2018. Es decir, consideremos cuántos. ¿Cuántos niños se estarán incluyendo en las próximas estadísticas que publique Eurostat? Es decir, tenemos que tener en cuenta todo ese añadido cuando consideremos esos 5 millones. Tenemos que reconsiderar si ese es de verdad un objetivo ambicioso. En cuanto a la función que va a desempeñar la garantía infantil, tenemos que ver el, el, el, la encrucijada a, las que, a la que nos enfrentamos. Tenemos crisis, crisis en muchos ámbitos. que afectan al tejido social y a los grupos más vulnerables, en particular los niños y los jóvenes, hablando de la emergencia climática, la ampliación de las desigualdades, las vulnerabilidades y la fragmentación de nuestras democracias. Por otro lado, la Unión Europea también experimenta un impulso político extraordinario para la protección de los derechos de la infancia, como han mencionado las ponentes que me han precedido. La garantía infantil representa un avance enorme en la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social de los niños. Este nuevo acuerdo en del FSE+, que insta a los Estados miembros a dedicar una fuente adecuada y recursos adecuados para abordar estos problemas y algunos... Eh, en algunos Estados miembros ya tenemos un nivel básico mínimo del 5% que deben garantizar. Esto es, es, por supuesto, es un complemento. Estamos de acuerdo con un, un, la Unión Europea. Este es un momento único para dinamizar estas políticas y para y desde luego es el resultado de los años de trabajo, los esfuerzos de las OS, OSC, muchas de las cuales nos están escuchando hoy, se sienten muy orgullosos del, del trabajo que han desempeñado, no obstante esta lucha, eh, nos arriesgamos a que se desvanezca si no hacemos un seguimiento para que se implante bien a escala nacional. Por eso está muy bien ver representantes nacionales. Hoy aquí no podemos malgastar esta oportunidad. Desde mi opinión, estamos muy... Preocupados por la crisis de la COVID y la repercusión tan grave que están teniendo en la vida de los niños. Los miembros nacionales atestiguan a cada día una combinación de problemas financieros, incertidumbres sobre el futuro, problemas de salud mental, problemas de la brecha digital educativa y más violencia contra los niños. Esto es una realidad a que es inaceptable para nosotros. Las instituciones comunitarias y los Estados miembros tienen que actuar ya con este nuevo instrumento legal. La, la garantía y la estrategia sobre los derechos de los niños son importantes pasos, pero solo, por sí solos sol, se quedan en papel mojado. No son suficientes. La pobreza infantil es una carga sobre la prosperidad y y futura necesitamos un compromiso sincero hacen falta políticas decididas tajantes y estrategias a largo plazo no eh, parches del, a corto plazo eh, la pelota está en el tejado de la Unión Europea Hemos, llevamos trabajando mucho tiempo en esto pero hay que presentar las mm, propuestas en la comisión antes del 13 de marzo el plan debe incluir indicaciones claras sobre los objetivos, quiénes son los niños que realmente necesitan nuestro apoyo en cada uno de los países. Necesitamos políticas claras, identificar las barreras, los obstáculos al acceso a esos servicios esenciales que necesitan los niños y las niñas. Sistemas de monitorización involucración de todas las partes interesadas. Y Es muy bueno oír lo que han dicho mis predecesoras sobre la implicación de los niños y las niñas y los jóvenes. La Unión Europea está finalizando una serie de directrices para cómo estructurar los fondos y espero que las compartan en breve, las publiquen en verde. Es importante ver que la presidencia francesa del Consejo Europeo desempeñará una función importante a la hora de instar a los Estados miembros a iniciar los planes, la implantación de los, marces, los planes en marzo de 2022. Eso es un impulso muy grande a la garantía infantil. Además, están pre preparando una conferencia ministerial sobre los planes de acción nacionales par en París. Creo que es el cuarto. 4 de marzo, cuando empezará en París. Los niños no solo son el futuro de Europa, pero también una parte muy dinámica e esencial del presente. Debemos que debemos protegerlos e involucrarnos con ellos. Estamos convencidos que garantizar la igualdad de oportunidades de los niños es garantizar el mejor futuro para nuestra sociedad, es el planeta y las democracias. Como mencionó el comisario Schmidt, en varias ocasiones no es posible crear una Europa fuerte sin invertir en la infancia. Hemos de ser audaces. No hay tiempo para malgastar. La garantía infantil solo puede tener un buen impacto y puede cambiar las cosas si hay una implantación efectiva. Por eso, desde la opinión de Eurochild, defendemos que la garantía y los planes de acción nacionales se presenten antes del 15 de marzo y que sean audaces, ambiciosos y exhaustivos las los coordinadores nacionales tienen que participar con las organizaciones de la sociedad civil y los niños y las niñas en el desarrollo, la implantación, la monitorización y la evaluación de los planes de acción. La mayoría de Estados miembros han designado un coordinador nacional ya que va a liderar el avance y el desarrollo de estos planes. Pero hemos de garantizar que todo esto se desarrolle en coordinación con todas las partes interesadas, sin dejar de lado los sistemas de monitorización y evaluación, que no dejen de lado a los niños, ni a las niñas y a los jóvenes. No puedo insistir lo bastante en la importancia de oír las voces de estos jóvenes y niños. Los Estados miembros tienen que fijarse metas para abordar la pobreza infantil y esperemos que superen las metas establecidas en el Pilar Europeo de Derechos Sociales de, creo que era al menos 5 millones de niños y niñas antes de 2030. Tenemos nueve años hasta llegar. ¿Cuántos niños viviendo en, en situación de pobreza? ¿Cuántos de ellos van a acabar en el saco de la pobreza infantil de aquí a allá? No sé si con solo 5 millones vamos a llegar. Además, estos son citas muy, muy preocupantes, colectivos, marginados. Hemos de reconocer a los niños como socios en igualdad de condiciones, que tomen parte en la toma de decisiones, sobre todo en tiempos de crisis. Esto hay que garantizarlo, es necesario. Nunca hemos visto una crisis como esta en nuestras vidas. Tenemos que hablar con los niños sobre las experiencias que están teniendo, que nos cuenten cómo se sienten. Todos hemos sido niños, todos hemos tenido esas experiencias, pero nunca hemos vivido la COVID, una situación como esta siendo niños. Tenemos que escucharles y que nos expliquen qué necesitan para seguir avanzando. Hemos de reconocer. Como digo, los niños y las niñas, como, como partes iguales en el diseño de políticas, la garantía infantil es un instrumento que les proteja debido a la naturaleza multidimensional del pobre. Eso, todas las políticas públicas tienen que tener en consideración las necesidades de la infancia. Los Estados miembros deben capitalizar y aprovechar al máximo esta garantía para impulsar sus políticas nacionales y aumentar la inversión en la infancia. Necesitamos voluntad política política que sea consistente, sostenible. Los líderes deben de reconocer que estos niveles altos de pobreza infantil son inaceptables en una de las regiones más avanzadas del planeta. Estas altas cotas de pobreza infantil tienen un impacto deci decisivo sobre la desigualdad en de nuestras sociedades. Por eso hemos de dar prioridad a la inversión en los niños y en las niñas. Y entiendo la posición de invertir en las familias, en los padres, las madres, pero hay veces cuando hablamos de las familias y los padres, los niños se invisibilizan y se ven como un, un, a, una parte que tiene un impacto indirecto. No se les ve como actores directos. Ne necesitamos incidir en ellos directamente los presupuestos nacionales deben movilizarse adecuadamente para que para que los estados miembros te, adopten planes exhaustivos trans, transparentes hay que ver cómo se utiliza el dinero cómo se distribuye quién se beneficia y qué cuáles son los objetivos que queremos alcanzar con ello con esos fondos europeos me ha gustado mucho escuchar esta mañana los recursos de la garantía no se tienen no se pueden utilizar para apoyo al, al, al cuidado institucional o asistencia. Incluir a un niño en una institución como ella no es la mejor sociedad. Tenemos que eh, encontrar otras soluciones. La garantía infantil tiene que reforzar la transición para un cuidado comunitario y familiar, para que ningún niño acabe en una institución pública. Hoy en día... No hay indicadores comparadores que nos permitan comparar los niños que están creciendo en formas de cuidado alternativas, que no crecen en el seno de sus familias. No sabemos cuántos niñas y niñas están creciendo en Europa en estas instituciones. Los, los proyectos. En conjuntos de UNICEF y UNIOTAL están intentando crear mejores eh, sistemas que proporcionen más transparencia y con políticas que ayuden a los países a mejorar las políticas. En breve publicaremos. Un informe sobre este proyecto, sobre cuidados. de los estados, miembros tienen que crear un marco para la recopilación de datos, para el diseño de indicadores, para visibilizar la situación de estos niñas y niñas y asegurar también que la garantía infan infantil se controle para alcanzar los objetivos establecidos en el semestre europeo. ¿Quieren que hable eh, del, del papel del tercer sector? ¿Me queda tiempo para abordar este tema? Sí, vale. ¿Por qué los Estados miembros deben de implicar las organizaciones de la sociedad civil y otras partes eh, del tercer sector en este en este proceso tan importante? Para al, alcanzar los objetivos establecidos en la garantía civil necesitamos actividad intensa en todos los niveles de la sociedad y para eso hace falta colaboración entre instituciones, ministerios, actores distintos. Sociedad civil hay que colaborar. Si queremos alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza infantil, hay que trabajar juntos, remar juntos y también asegurarnos de que los niños participen en los procesos decisorios, los niños marginados, los más jóvenes, todos ellos, los adultos y los niños tienen que actuar juntos y aprender unos de otros. Con esto podremos codiseñar y decidir con la infancia. En Eurochild creemos que las organizaciones de la sociedad civil, su perspectiva única, su posición en la sociedad es singular y la experiencia tan interesante que han recopilado, reco Pueden suponer una ventaja muy importante, por eso hay que implicar a las OSC. No solo es una obligación técnica, es una obligación ineludible para que los planes de acción nacionales sean los más efectivos e integrales posibles. Muchas OSCs operan a escala local, región y o nacional, lo cual les permite tener una comprensión versátil y total de los retos a los que se enfrentan los niños y niñas. Y la, lo que pueden aportar. Además, están trabajando a nivel micro y normalmente tienen una buena relación con el resto de comunidades locales, sobre todo los que, las comunidades que son más difíciles de alcanzar. Y también están cerca de las personas, entienden sus problemas, sus necesidades, los retos a los que se enfrentan cotidianamente. Y además las OSC se comunican a todos los niveles, desde el nivel comunitario al gubernamental. Ostentan una posición única y les permite funcionar eh, como interfaces esenciales entre las personas y las autoridades públicas y privadas. Los planes de acción tienen que abordar la pobreza y por eso las OSC pueden actuar como lobbies y defender los, los eh, intereses para que todos los servicios se, se presten todos los servicios esenciales. Además, al menos al, la implicación a nivel micro de las OSC genera información, datos, conocimientos que pueden alimentarse en los planes de acción nacionales para que sean lo más precisos posibles Las OSC suelen trabajar en redes de colaboración, se intercambian información, mejores prácticas y también tienen cauces de comunicación ya establecidas que se pueden aprovechar para eh, lograr eh, los objetivos que nos hemos planteado en cuanto a los planes de acción. La, estas redes son fuentes de información valiosa y pueden asociarse con los gobiernos nacionales para garantizar el éxito de estos planes y su materialización. Hay que reconocer que las OSC son socios valiosos. Hay que recurrir a su experiencia colectiva, a sus conocimientos valiosos. Creemos que las OSC son un socio indispensable para las autoridades públicas en todas las fases de desarrollo. Si implicamos a la sociedad civil, seremos más eficaces, más eficientes y también seremos más reconocidos. Somos eh, una entidad que podemos ayudar a combatir la pobreza en toda la Unión Europea. Lo dejo aquí porque creo que me he pasado de tiempo. Gracias.